Soy uno solo. Soy un solo ser unido a mi Creador. Mías son la eternidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Y la segunda idea, la salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación, perfectamente consumado. Y durante el día, a la hora en punto, di, Soy un solo ser, unido a mi Creador. Y media hora más tarde, la salvación procede de mi único ser. Amén.